¿Qué haces? Introducir información falsa en Internet. ¿Por qué? Es divertido. Alguien recoge esa información falsa, la propaga por ahí y antes de que te des cuenta todo el mundo está histérico. Luego solo tienes que sentarte y disfrutar del caos. Y pensar en cómo sacar provecho, claro. Lo dices como si fuera algo malo. Me parece que Internet no fue creada para eso. Ah, ahí te equivocas. ¿Tienes idea de lo difícil que era propagar un rumor antes? Cartas, llamadas anónimas, a veces tenía que ir de puerta en puerta, era un asco. Ahora, gracias a la nueva tecnología, mi productividad se ha disparado. Solo en los últimos dos años he logrado que la gente tenga miedo de los teléfonos móviles, las antenas telefónicas y los cables de alta tensión. Estarás muy orgulloso. Me siento realizado. Ya, pues lo último que me apetece hacer ahora es sentarme frente al ordenador. Tengo el cuello dolorido y lo veo todo borroso de estar todo el día en mi cubículo mirando mi monitor. Hmm, no me digas. ¿Y ahora qué haces? ¿Te sientes alguna vez nervioso, cansado o deprimido en tu cubículo? Jamás me he sentido de otra manera. Genial. Algunos de los síntomas son visión borrosa, dolor en las articulaciones, ansiedad, fatiga, depresión... La conclusión es irrefutable. ¿Los síntomas de qué? ¿Qué conclusión? Es una epidemia del síndrome del cubículo crónico. ¿Has dicho el síndrome del cubículo crónico? Pérdida de audición. Eso te lo acabas de inventar. Corrección. Acabo de descubrir una enfermedad hasta ahora desconocida. No existe eso del síndrome del cubículo crónico. Al principio los enfermos niegan el problema. Pero no puedes demostrarlo. Claro que puedo demostrarlo. Tengo pruebas circunstanciales. ¿Quién sería tan idiota como para dar crédito a unas pruebas circunstanciales? Ah, he reducido mi mercado potencial a... la gente. Pues tengo noticias para ti. La gente es más lista de lo que parece. No lo dirás en serio, ¿no? Personalmente yo pediría pruebas científicas antes de creerme nada de eso. Nah, no, ¿qué va? Claro que sí. Eso es lo que tú te crees. Pero de hecho confías en lo que dice la prensa sobre la existencia de pruebas científicas. Nunca ves esas pruebas por ti mismo. No tengo tiempo de leer todos los estudios científicos. O sea, no eres crédulo, solo estás ocupado. Exacto. Entonces, cuando le diga a la gente que tienen el síndrome del cubículo crónico, no serán crédulos, solo estarán ocupados igual que tú. Solo dices tonterías. Otros síntomas, dificultad para razonar. Yo razono muy bien. Irritabilidad. ¡Basta! ¡No sigas con eso! Ataques irracionales de histeria. ¿Es que quieres volverme loco? Paranoia. ¿Y ahora qué? Ahora mi negro le dará el toque final, al ¿Has escrito un libro mientras hablábamos? Ya sé lo que parece, y sí. Es eso. Ratbear, ¿en qué puedo servirte o forma de vida superior? No puedes publicar un libro que habla de una enfermedad inexistente. Me parece que últimamente no vas mucho por las librerías. Revisar, publicar, distribuir. Entendido. Somos muy afortunados al vivir en la era de Bell. Esto no está pasando. Añade alucinaciones a la lista de síntomas. ¡Me está hecho! <risa> las pruebas Despierta y brilla América. Estamos hablando con el autor del bestseller El síndrome del cubículo crónico, si cree que lo tiene es que lo tiene. Dogbert, Dogbert, bienvenido. ¿Podría repetir el título del libro? Ah, claro, El síndrome del cubículo crónico, si cree que lo tiene es que lo tiene. Y tú, guapa, quiero daros las mismas oportunidades a los dos. Vale. El síndrome del cubículo crónico, si cree que lo tiene es que lo tiene. Bueno, señor Topper, díganos ¿Qué es exactamente el síndrome del cubículo crónico? Oh, no puedo divulgar esa información. Tendrán que comprar el libro. Por cierto, ¿cómo se llamaba? Buen intento. Solo puedo decir que hay millones de personas que padecen el síndrome del cubículo crónico. Es una epidemia mundial. ¿Cómo puede saber uno si uno padece este síndrome? Oh, si cree que lo tiene, es que lo tiene. ¿Hay alguna prueba científica que apoye su tesis? Sí, y de las mejores son circunstanciales. Oh, oh, oh, oh, oh. Esto es absurdo Soy científico y puedo asegurarles que las pruebas circunstanciales no valen Díselo a mi mano <risa> Desde luego has conseguido que parezca un imbécil Tiene que haber de todo Creo que todos sabemos por experiencias pasadas que la comunidad médica y científica intentará sepultar esta información bajo inútiles estudios y procedimientos burocráticos hasta que sea demasiado tarde. ¿Cuánta gente tiene que morir, señor? En su biografía dice que es médico. Nuestro productor lo comprobó en el Colegio de Médicos y su nombre no aparece por ninguna parte. ¿Cómo lo explica? Díselo a mi mano. Ahí lo tenéis, nuestro próximo mercado. El síndrome del cubículo crónico. Detesto desilusionarle, pero el síndrome del cubículo crónico no existe. ¡Yo he oído hablar de él! Sí, porque lo acabamos de ver en la tele. ¿Y? Tengo el síndrome del cubículo crónico. ¿Hace que te engorde el culo? Yo estoy perdiendo tono muscular. Me pregunto si será por el síndrome. A veces siento que estoy rodeado de imbéciles. Creo que es otro síntoma del SSC. Wally, ¿qué dice? Si estás haciendo el numerito del ventriloquo, quedaría mejor con un muñeco. Me refiero a la cinta métrica. Tranquilos. El síndrome del cubículo crónico no existe. Dilber, valoro tu aportación. Vale, bueno, ¿quién quiere desarrollar un producto para curar el síndrome del cubículo crónico? En primer lugar, no somos un laboratorio farmacéutico. En segundo, somos ingenieros no bioquímicos. Dilber, valoro tu aportación. Bueno, ¿quién quiere ayudar a Dilber a desarrollar un producto que acabe con el síndrome del cubículo crónico? Manos. ¿No ve que todas las pruebas están en nuestra contra? Está bien, un momento. ¿Sabéis? Puede que nos estemos precipitando en nuestra locada carrera... ...por ganar pasta a costa de esta horrible enfermedad... ...antes que la competencia y antes de que nos comiencen a llover las demandas. Porque, en fin... ¿Cuál es nuestra responsabilidad moral? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. ¿Quizá haya que investigar más? Sí, ¿Y realizar más estudios? ¡Sí! Bueno, ¿y quién tiene tiempo para eso, petardo? ¡No! Necesitamos crear pruebas favorables primero. ¿Pruebas favorables? Sí, pruebas favorables. Las otras no valen para nada. Bien, veamos, veamos. Lanzamos una moneda al aire. Muy arriesgado. ¡Podríamos experimentar con humanos! ¡Siempre es divertido! ¿Y qué tal con monos? O conejos o cachoritos Tuvimos mucho éxito torturándoles en el pasado, ¿verdad? Dispar podría hacer experimentos con ratones Están llenos de pruebas favorables Muy bien, que sean ratones Esto es ridículo, pero bueno, al menos es más científico Necesitaré dinero para comprar ratones ¿Qué? No vamos a comprar ratones, hombre, por Dios Las calles están llenas de esos bichos Parece tan real Wally, ¿has traído el queso? Sí, está delicioso Y ahora el ratón Técnicamente soy una rata, no un ratón. Lo sé, nuestro presupuesto no daba para más. Esa es la cosa más bonita que me han dicho nunca. No hay señales del síndrome del cubículo crónico. Parece apático y aburrido. Pero eso no significa nada. Mis compañeros son idiotas, todos idiotas. Yo solo y solo yo tengo todas las respuestas Así que eso no es el síndrome del cubículo crónico Aún no hemos establecido las causas Estoy malgastando mi vida aquí metido, no tengo futuro, quiero que me den acciones Creo que mi jefe me odia porque me mira raro en las reuniones ¿Por qué cambian todo el rato de objetivos? Yo trabajo más que nadie, pero tú no haces nada Digamos que hay que estudiar más el caso ¡Lo tenemos! ¡Descorcha el champán! ¡Viva la gente! ¡La hay! ¡Donde quiera que vas! Espere, más? espere, con solo una rata no se puede sacar ninguna conclusión ¡Ah, claro que sacaremos conclusiones! De eso puedes estar seguro Lleva esto a los chicos del Departamento de Distorsión Estadística Ellos se ocuparán de todo Diles que te manda Ike Su nombre no es Ike No he dicho que lo fuera Departamento de Distorsión Estadística Necesito que distorsiones estos datos estadísticos sobre un experimento con una rata Que conste que estoy en contra, pero ya he perdido el deseo de luchar Oye, que no tienes que contarme tu vida Vamos a ver, una rata, un experimento... Puedo hacer que estos números demuestren que... La inmortalidad es posible O que beber alcohol de quemar mejora la vida amorosa ¿Te ayuda eso en algo? No, mi jefe quiere que estos datos demuestren la existencia de algo llamado el síndrome del cubículo crónico ¿El síndrome del cubículo crónico? Todo el mundo sabe que existe. ¿No has leído el libro? ¿Y tú? Si lo compras, no tienes por qué leerlo. Es una convención generalizada. El libro no demuestra nada. Bueno, esa no es mi única fuente. Soy una persona bien informada. También he oído hablar del síndrome en la tele. Eso solo se debe al libro. Muy bien, veamos. Tenemos la tele, pruebas circunstanciales, el libro y ahora tu estudio. Felicidades, buen trabajo. Bueno, espero que estés contento. El síndrome del cubículo crónico ya es oficialmente una enfermedad. Está arrasando el país. El síndrome del cubículo crónico es real. Está todo en el libro. Compren un ejemplar para un amigo. Fin. ¿Qué estás haciendo? Grabo la versión en cassette del libro. ¿Eso era todo? Está resumido. ¿Resumido? Son tres frases. Vale, muy resumido. He estado muy ocupado escribiendo la segunda parte. La dieta de Doctor para curar el síndrome del cubículo crónico. ¿Y de qué va ese libro? Te daré una pista. Tiene que ver con comida. Pasando aquí. Estoy rodando un anuncio. ¿Un anuncio de qué? De la fórmula secreta de Dogbert. Muchos expertos creen que los síntomas del síndrome del cubículo crónico se pueden reducir de forma significativa bebiendo entre 14 y 28 vasos diarios de mi dejunje especial. Esto apesta alcohol. Verás, no puedo revelar el contenido de la fórmula. Es un secreto. Pero claro, si la gente se emborracha no sentirá los efectos del síndrome del cubículo crónico, sea lo que sea eso. No está mal. ¿Te importaría repetirlo a cámara? ¡Sí me importaría! ¿Lo tenéis? Y desde que comencé a beber la fórmula secreta de Dogbert... ...para combatir los efectos del síndrome del cubículo crónico... ...soy otro hombre... ¿Eh? ¿Pero qué, ¿Cómo ha hecho trabajo, eso? Todo está generado por horror. Más. Sales muy guapo en la tele. Ah, y por Pero cierto... Llévese la fórmula secreta de Drunkberg hoy. ¿Desde cuándo haces ejercicio? No, es ejercicio. Es ejercicio Jamás me había sentido tan viva. Nunca había oído lo del ejercicio Está en el vídeo. El síndrome del cubículo crónico. Ten un culo más pequeño en solo 30 días. Si comes menos y haces dos horas de ejercicio al día, perderás el peso que has ganado por el síndrome del cubículo crónico. Si haces ejercicio dos horas al día y comes menos, adelgazarás sin necesidad del vídeo. No, esto además te quita la celulitis. Es totalmente diferente. le libro... Lloroterapeuta. Y a veces, cuando me acuesto tarde, me siento cansado al día siguiente. Esto puede ser muy grave. ¿Qué más? Um, cuando no como, siento un gran vacío en el estómago. Sin duda se debe a que la espina dorsal está fuera de lugar. Es el síndrome del cubículo crónico. Lo que yo me temía. Tendrá que venir una vez a la semana hasta que termine de pagar el yate. Espero que no sea un yate muy grande. Tú me sé boca abajo. Ahora le voy a retorcer la columna hasta que llore. ¿Puedo solicitar anestesia? No creo en esas cosas. Además, el dolor hará que pierda el conocimiento en solo unos minutos. ¡Dilbert! ¡Dilbert! ¡Oh, aquí estás! Ahora búscame tú. No, es igual. ¿Por qué estás aquí durmiendo cuando se supone que debías estar creando una cura para combatir el síndrome del cubículo crónico? Le diré por qué. El síndrome del cubículo crónico no existe. Ese es el problema. ¿Cómo voy a encontrar una cura para una enfermedad imaginaria? Pobre Dilbert. ¿Sabes, Dilbert? Yo llevo aquí bastante tiempo, demasiado para contarlo. Uno, dos... Ah, no sé, ¿lo ves? Ya te lo dije. He visto a mucha gente, buena gente, destrozada por esta terrible enfermedad. Depende de ti, hijo. ¡Ja! No sé, estoy confundido. Así ah, me gusta. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Y si no lo haces por ti, al menos hazlo, porque te despediré si no lo haces. Los llamo fantasoco. Y verán una fuerte corriente eléctrica al que los lleva cada vez que adopte una mala postura. ¿Y eso va a curar el síndrome del cubículo crónico? Bueno, si el síndrome del cubículo crónico existiese, seguramente tendría que ver con las malas posturas. Tenemos que probarlo con alguien. ¿Qué me he perdido? ¿Puedo ayudar en algo? ¿Y esto me ayudará a sentarme bien? Eso le ha enderezado Llevemos el invento a marketing y que lo manden a las tiendas No vamos a estar esperando a que Ashoka adopte una mala postura Así que le pedí a Dilber que construyera este control remoto para acelerar la demostración Lo adoro, es un aparato para electrocutar pringaos, se venderán solos De hecho es una cura para el síndrome del cubículo crónico Que por cierto no existe, pero hemos superado esa pequeña traba No queremos vender la cura para una enfermedad, eso no da buena imagen A ver si nos van a confundir con ese tío, ese tal Jonas Salk Por mí, vale, olvidémonos del asunto No estás pensando como la gente de marketing, hagamos algo evolucionario evoqué Querrás decir revolucionario ¿No es lo que acabo de decir? Hmm, me parece que no esas hojitas amarillas que se pegan se inventaron por accidente, igual que el transbordador espacial. ¡Exacto! ¿Cómo podemos convertir este gran error de ingeniería en una victoria de marketing? ¡Ya está! Los venderemos como una línea de ropa informal para ejecutivos. Funcionó con los dockers, puede servir con los sockers. Pero que conste que yo no... ¡No te pongas más en ridículo! Tenemos suerte de que los de marketing están aquí para sacarnos las castañas del fuego. ¿Puedo ver eso un momento? ...mientras son colea la polémica del síndrome del cubículo crónico... ...debido a que todos los que tienen mocos están convencidos de que lo no padecen... ...las ventas de pantashocks se están disparando... ...gracias a las nuevas normas de indumentaria en las empresas. Se podría decir que los curritos van vestidos para shoquear. ¡Ah! Vale, lo he pillado, no me invento más palabras. El éxito de los pantashocks continúa... ...a pesar de que según varios informes... ...ya se han dado varios casos de combustión humana espontánea. Si le soy sincera, esto es bastante chocante. ¡Ah! Y pasamos a nuestra sección de opinión a cargo de nuestro director. Sitiados por la pseudociencia una vez más, nos encontramos ante el resurgir de otro invento diseñado para crear miedo en la clase trabajadora al mismo tiempo que vacía sus ya miserables cuentas bancarias. El síndrome del cubículo... ¡Ah! ¡Esto es una locura! La gente está cansada, aburrida, hastiada y deprimida tras un duro día de trabajo, día sí y día...